Uf, extrañaba mucho hacer esto, en verdad Y me emociona poder estar en cierto punto de vuelta Como están, mucho tiempo sin aparecer por aquí Les cuento que hoy estoy cocinando Por cierto, déjame Volteo esto Sola en casa ¿Qué te pasa? Sola en casa porque Vale está en la escuelita Wisita trabajando, así que estoy haciendo una comidita para mí arrocito blanco con pollo orange chicken pollo a la naranja o algo así y eh, realmente me emociona mucho hacer este video porque ustedes me van a ayudar a escoger mi disfraz de halloween entonces la idea de este video es eso me voy a probar algunos disfraces que me pedí y ustedes me van a ayudar a escoger el mejor eh, uno para una foto y otro por si sí. voy para un party todavía no es 100% seguro pero creo que sí entonces el otro para eso y como pedí varios vamos a sortear uno por aquí y uno por Instagram en verdad fueron muchísimos así que esta es la idea de este video básicamente que me ayuden y miren qué reguero tengo acá déjenme creo, programar la cámara porque creo que se está viendo muy muy blanca Nada, la cosa es que primero voy a comer y luego vamos a ver los disfraces. Eh, miren qué reguero tengo acá. Acabo de comprar esas colchas, estas cosas y estoy en arregladera. Pero bueno, también me estaba maquillando y depurando maquillaje. Díganme si ustedes quieren saber eh, cuál es maquillaje estoy sacando. Pero no sé si en este video, porque no quiero que sea tan largo y quiero que se centre más en el disfraz de Halloween. Pero bueno, sí, en esas ando y... Déjenme continuar porque tengo hambre, son las 3 de la tarde, no he comido y a las 5 busco a Valentina. Ha llegado la hora de empezar a probar y, y espero que todo se pueda ver bien. De verdad que esta casa como que no me deja muchas opciones de espacio para mostrarles. Pero vamos a empezar con, con este. Que me llama mucho la atención, que trae hasta un panty. Lo que quiere decir es que esto va a estar muy, muy desnudo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok, creo que no estoy preparada para utilizar un disfraz como este. O sea, por delante me encanta, pero por detrás, o sea, nada, nada, nada, nada, nada. Creo que es a propósito que es así, por algo trae el panty. Pero yo lo que no entiendo es que como por delante me queda bien, pero por detrás está este detalle de acá pero definitivamente esto es algo que no sé, como para una fiesta o algo así no, no, no, no no. o sea, no, tengo que tener pudor oh my god es peligroso caminar con estas botas oh no pero, déjenme les cuento, tengo una luna frente que me está matando déjenme les cuento que este disfraz está como más usable y la verdad, no sé, siento que me gusta, esta sería como una de mis opciones. Eh, solo que si me toca caminar mucho con estos zapatos, yo no sé qué tanto tiempo Valentina vaya a conservar a su madre. Pero aparte de todo, el disfraz me encanta, siento que está sexy, pero no está, bueno, enseña, pero no enseña tanto como el otro. Y no sé, como que me gusta el color negro con el látex. Este disfraz tiene tres partes, que es esta, esta y esto que te lo aprietas aquí eso me gusta que te lo puedes como un poquito ajustar no mucho y nada se ve así está demasiado cool esta es la cosita más tierna del planeta tierna así como que con esa picardía de sexy pero me encanta si está súper corta la falda creo que uf, ustedes están viendo todo por <risa> se me acaba de flojar esto me queda grande y le que poner un pincho pero este me gusta mucho, este quiero hacer como hasta fotos con él un maquillaje así como rosado, bien cuchi este me gusta bastante, faldita, miren la parte de atrás que está muy linda del topsito, me gusta esto, y miren el gorrito, ay me encanta, este es el que más me gusta porque viene con su mascarilla incluida, que está demasiado cool, y este fue desde que yo lo vi Para probarlo y para mostrárselo a ustedes pero este me gusta bastante miren el gorrito que tiene mascarilla esto que se ajusta y bueno pues el vestidito y aparte de todo siento que va súper bien como con las botas entonces este la verdad que me encanta es mi favorito damos una pausa porque quiero café y este va a ser el segundo disfraz este también me encanta ya ready el labial me puse esto cómodo y voy a seguir aquí depurando todas estas cosas déjeme cambiar la batería de la cámara que también se va a agotar hace poquito tiempo yo hice una pequeña depuración bueno no fue pequeña en aquel momento fue grande y ahora voy a hacer una pequeña la verdad es que todos los días estoy tratando de quedarme con menos menos menos cosas y cosas que realmente yo utilice mucho, entonces nada, les voy a mostrar, yo amo y odio este Vanity, de verdad que sí, o sea, el abre horrible y el precio que costó es para que esta vaina sea súper cómoda, y esa es la parte que no me gusta, que es súper difícil de abrir, y siento que no sé, como que la calidad para lo que costó, no está, no está, no está, no está, yo creo que yo lo puse por aquí en Instagram, o sería por aquí en Instagram, aquí en YouTube, o sería por Instagram, no sé, pero bueno, ya, dejo de hablar de la porquería de Vanity Guetta y les voy a contar de aquí. Miren, yo llevo como 5 meses que me estoy poniendo pestañas postizas, pero yo sé que eso no va a ser algo permanente. Pero las, eh, las máscaras se vencen mayoría cada 6 meses, máximo un año. Entonces eh, saqué algunas que yo sé que son las que menos uso. Esta de Mar Jacob, esta de Megan, que me gusta mucho, pero como ya tengo un tiempo que no la estoy utilizando Y me voy a poner más pestañas, por lo menos lo que hasta que termine el año eh, Esta de, miren aquí dice, esta de 6 meses, de Urban Decay, La mayoría están nuevas, entonces, como quiera se van a vencer ahí, así que las estoy sacando Seguramente le voy a regalar a mi suegra, no sé otra cosa que saqué fueron correctores. Yo les conté que hace ya un tiempito hice una súper, hiper, mega limpieza. Antes yo solía tener eh, varios, ustedes se acuerdan, eh, Alex, el mueble de Ikea, que tiene muchas gavetas. Yo tenía como 12 gavetas, creo que eran. Y pasé de 12 gavetas solamente a tener tres y súper, súper pequeñas. Ya van a ver, aquí están los productos de... Cejas, entonces esa parte también tengo que sacarla. Ya saqué correctores, solamente me quedé con estos. Ustedes recuerdan que yo de correctores solamente tenía una gaveta. Una gaveta llena de correctores. Pero la verdad es que no. No uso tanto. Y vamos a ir sacando. Esto de Benefit me encanta. Esto es para hacer el, el ojito de gato, me encanta. Esto nunca lo utilizo, pero sé que... Algún día voy a grabar algo. Esto lo compré hace dos semanas. Se queda, se queda. Esta es la lochita, obviamente se queda. Esto me encanta de Jess Style. el papel, como para que... Para bajar los pelitos de aquí. Pero yo lo uso para las pestañas y me encanta el lapicito de Glossier. Para cejas que también me fascina. Este liner de Tarte no lo uso estos de Urban Decay He empezado a utilizar un poquito más de color Y se quedan Y este lapicito de ceja de Gucci El peor que he probado No es el peor, pero no es bueno Pero entonces me encanta el cepillito Entonces por eso siempre se ha quedado conmigo No por el producto en sí Solo por el cepillo Y bueno, el café subió Vamos, buscamos y seguimos Siento que este video está quedando largo Voy ahorita estas cucharitas en Target Como para el café o postre un demasiado cool, miren qué bonita. Son negras. Voy a lavar una y la voy a utilizar de una vez para endulzar mi café. <risa> Estas son cositas que se van. La verdad es que ya tengo tantas cosas así que he sacado que tengo un cubazo allí. Me gustaría tener más amiga para poder regalarlo. Porque obviamente a ustedes ni se atrevan a pedirme. Porque son cosas ya que están usadas. Pero a gente de confianza que se lo podría regalar. Para todo lo que yo tenía ya. Esto es lo que me queda. Y aquí hay blush, polvos y bronzer. Pero siento que puedo todavía sacar más. Es como una situación que yo estoy luchando conmigo misma. Para sacar cosas. Cosas que no uso. Pero es que, es que ya tengo poquitas cosas. Pero nada. Esto tengo un tiempo que no lo uso. Son... Iluminadores de Colourpop y sí Esteban. Me compré este la semana pasada y ando como bien enviciada utilizándolo. Entonces, no, me voy a quedar con poquito. De iluminadores solamente me quedo con ese, Beca. Y estos dos de Lancome. Este de Pop Beauty porque me encanta el rosadito que tiene. Como para un día ponerlo en el lágrima. Este de acá. Uff, está muy lindo. Es de. Y por el momento se queda. De aquí, déjame ver qué más yo puedo sacar. Aquí están todos los bronce y blush de Benefit. Y oh my god, eso se vence en 12 meses. Yo tengo más de 12 meses con esto. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué pasa si yo me pongo una cosa vencida? Seguimos. Acabo de hacer una pregunta por Instagram. Por ahí las cosas son mucho más rápidos. Sígueme por allá. Si no me siguen. Y la gente responde mucho más rápido. Entonces, quiero saber qué pasa cuando una paleta se me dice. Me rehuso a botarla. No quiero botarla. O sea, de las pocas cosas que me quedé, amo esa paleta. Quiero botarla. De aquí les voy a mostrar con las pocas cosas que me quedé. Cuáles fueron. De bases, eh, me quedé con esta Chanel. Amo esta base. Aquí para acá. Amo mucho esa base. La tengo aquí. En dos tonalidades bien parecidas Me quedé con Lamcom También me encanta Sissy Cream de Chanel Recomendada eh, Benefit, Hello Happy ¿Cuándo se vence eso? Porque también tengo bastante tiempo Expira Ustedes pueden leer ahí En marzo, mayo, 2020 Ay no, Gacheli Ventura Oh no Ay no Dios Se me ha estado poniendo cosas mi cara eso, que soy yo que la, lo guía a ustedes que no usen cosas sin ver la fecha de vencimiento y cosas así y yo bien gracias esta de, de Urban Decay el, también la tengo para ponérmela eh, Dior Backstage estos son mis primer 4, Laura Mercier, Fenty Beauty Milk y Smashbox otra basecita de Chanel esta es hidratante y tiene protección solar de 20. Debería tener más. Esta brocha que me compré de Chanel. Que no vale la pena. Pero no se sé, me antojé cuando la vi porque era linda y nada. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya eso. ya aquí lo que hay mucho dinero ahí adentro. Y nada, este espejo. Que lo tenía ya hace un tiempo. Y le compré este stand. Porque se lo, a, se lo vi a abrir y me encantó. Pero nada. Eh, voy a limpiar las brochas. Y... Y ya, terminando de limpiar esta mesa. Yo no sé si ustedes se sí quieren quedar conmigo a ver cómo yo limpio todo allí, porque tengo muchos regueros, pero mejor no, porque ya es casi hora de buscar a Valentina y así avanzó más rápido. Así que nada, le doy las gracias por haber estado en este video. Uf, extrañaba mucho hacer esto, en verdad. Y me emociona poder estar en cierto punto de vuelta. Coméntenme allí debajo si este tipo de video les gusta. Y si quieren que les siga compartiendo. Y nada, no olviden de suscribirse. Regalen un like extraño, a decir eso. Y nos vemos en la próxima. Bye.